Vamos a ver, muchas gracias por venir, eh, la idea simplemente es dar hoy un poco eh, la explicación del premio que vamos a entregar mañana a Arthur de Pin. Primero agradecer a Arthur de Pin la venida aquí al festival y sobre todo muchas gracias por presentarnos la película en la sección oficial Zombilenium. Eh, el premio como sabéis hace ya muchos años que lo está patrocinando nuestro amigo Humberto. ...pero este año hemos cambiado el nombre del premio, ¿vale?... ...todos los años era... ...Premio al Mejor Dibujante... ...y este año, ya que nuestro amigo Alfonso Aspiri falleció el año pasado... ...hemos decidido cambiar el nombre y que sea... ...Premio Aspiri al Mejor Dibujante... ...y este año ha recaído en Arthur de Pink... ...que mañana... ...el propio Humberto, le entregará en la gala de clausura... ...y que lo va a presentar otro, otro gran dibujante... ...como es Carlos Pacheco. Así que primero lo que pido un gran aplauso para Arthur... ...y que llega diga... ...y Humberto va a decir unas palabras también... Bueno nada, más que nada darte las gracias Julito por todo este esfuerzo tuyo, eh, por todo esto que estás realizando, que, que es un, un digamos un, un, un tanque de agua fría en el verano para, para lo que es la cultura del cómic, ¿no? Eh, la verdad, y presentar un dibujante como Arthur en este, en este evento, gracias a ti Arthur también. Por, coming, por venir desde de, de Francia, supongo que desde Francia, ¿no? Sí, de Francia. Porque hay muchos artistas que están, eh, son de un lado, pero están viviendo en otro lado. Hay muchos artistas que vienen de un lugar, pero vienen de otro lugar, y eso es lo que quiere preguntar. Así que estamos muy orgullosos, muy, muy, muy, muy felices de tenerlo aquí en mi casa, en mi restaurante, es un uh, honor, es un honor, realmente. This is your book, this is your book. Thank you so much. You put a lot, of, a lot of things in your life, ha puesto muchas cosas de tu vida aquí, seguro, y son unos dibujos tremendos. Miren lo que son, miren lo que Gracias por todo, gracias por estar acá, gracias a Julio, gracias a todos ustedes, y no tengo nada más que decir. Gracias, oh, porque I yo soy un organismo externo, pero me siento you know. de la familia. <laughs> Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Quieres decir algo mañana o...? No, ¿Cómo la ¿En Don't Aurora will English. translate, uh, so thank you, thank you Julio, thank you very much uh, for um, inviting me. Thank Julio por um, I'm very glad to, to, uh, to, to receive this prize because uh, I'm disappointed that Alexis is not here but... Uh, está he's de get... este y yeah. está yeah. de que Alexis no. Ha So, and um, he, he, he apologizes, I, I, okay, that's because he has family problems. because he has family problems. So, thank you, thank you very much. Thank you for uh, the lunch also, it was very good. and bueno, no, very, no. very glad to, to How be here. The food? Good, very good, <laughs> especially the cheese, the melted cheese was <laughs> awesome. Yes. <laughs> And the meat, the meat was great. So, right. <laughs> yeah. so I love to go to Spain to festivals because we always eat very good food. So <laughs> this is true, this is true. Yes, that's Anywhere true. you go, Mm. You you eat very good and a lot. Yes, you know exactly. I mean? If you go to France, no, uh, no like that. Not like you that. that. In like, like gourmet, no. Yes, <laughs> it's always like this. Yes. But you know, festivals, they they want to when they invi invite people, they want to uh, to keep their yeah, yeah, uh, their, yeah, uh, their customers. They want to keep the people they to come to to have them coming back next year. Entonces les dan mucha comida y dicen, oh, tasté, tasté. ¿Qué festival es este? Oh, muchos, muchos. Pero tal vez no Angoulême, pero Saint Malo. Saint Malo es bueno. Me encanta, me encanta. Sí. Dicen que en los festivales siempre intentan dar mucha comida para conseguir que el invitado quiera volver al año siguiente. Así que uno de los sitios que me gustó más es Angoulême. Angoulême, ah. uh, uh, yes, sí. Yes. Angoulême, well, sí. Pues muchas gracias por tu atención. Muchas gracias. gracias. <laughs> entregará Humberto, entregará el premio Alfonso Aspiri 2018 a Arthur de Y muchas gracias sobre todo también tengo que decir al editor de estos libros maravillosos que es Ricardo, que es el que ha conseguido hacer esta edición. Un aplauso para ¡Oh, Ricardo.